La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Provincia de Duarte conoció este martes medida de coerción contra José Manuel Cáceres, chofer involucrado en el incidente donde resultó golpeado el coronel de la policía, Eusebio Escolástico. Nos sentimos satisfechos con la decisión que dio la jueza que conoció el caso debido a que como ya nosotros habíamos informado no había ni las mínima condiciones para una prisión, prisión preventiva.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 Sí. ¿A quién de de Adiós, primeramente. ¿Pero está repetido lo que pasó? Claro que sí. En tanto que familiares perdieron su posición ante dicha medida. Gracias señora, Hay que darle gracias a Dios porque él no intervino. Hola contigo, Bueno, yo puedo decir que me siento un poco tranquila, tú ves, porque eh, se hizo... Estuve lo que se debía de hacer, que nosotros no queríamos otra cosa, que porque nosotros somos de la policía, la policía de nosotros, nosotros no queremos problemas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.